¿Por qué dibujo? Yo dibujo desde que tengo, desde que tengo uso de memoria. O sea, eh, como todos los cabros chicos, el monito con la cabeza y los palitos. Pero siempre fui muy sapo igual. Siempre me acuerdo de un dibujo que, que tenía que era como un hombre rana nadando con ballena. En vez de, no sé, pues de la casita y el árbol y el sol. Eh, seguramente yo vi un documental de Jacques Stowe en donde alguien nadaba con ballena. Y entonces yo lo dibujaba.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 de todos los mamíferos siempre había visto había un bagaje de algo que yo no sabía cómo hablar de eso que tenía relación como con lo onírico por un lado, lo científico como lo animal lo, lo espectral eh, lo autómata y bueno yo escribo un montón pero no yo no publico eso y había, llevaba, ponte que no sé, 10 años escribiendo sobre esta temática sin ningún objetivo eh, determinado, escribir nomás y un día esa carpeta se, se llenó de cosas. Yo había publicado ya unos 3, 4 libros solo ilustrando. Y dije, tenía la editorial, quería publicar este libro. Y dije, ¿quién va a querer publicar esto? ¿Quién, quién va a querer publicar en un tapadura, en este formato, un texto tan extraño? Y dije, ya voy a aprovechar la editorial para publicarlo. Y agarré todos estos textos y empecé a hacer una síntesis pensando en un libro ilustrado. Entonces yo, yo no podría, no sé si es... Podría explicar bien de qué se trata, pero sí de las ideas que más o menos yo trabajo acá. O sea, ¿cómo amará a un animal si es que ama? ¿Qué, qué puede significar para ellos el amor? Entonces, por eso al final del libro, sin cerrarlo, dice... Después de, todo, de todas las reflexiones que hace este personaje, que nadie no sabe quién es, que pasea arriba de animales, se mete dentro de ellos, primero está en forma de esqueleto, después tiene carne, llora, después los quiere. Al final dice... Es extraño, pensaría que las bestias no saben nada de tristezas. Pero en sus lenguas se habla mucho de ellas. De tristezas y también de amor. Pero ¿cuál es lengua? ¿Cuál es esa lengua? O sea, ¿dónde, dónde yace ese, ese espectro fantasmal? Sepa Moya. Entonces esta es como una reflexión más como en torno a eso. Yo trabajé como editor entonces, diseñador gráfico, página web, de todo un poco, ¿po? aprendiendo el oficio en, en Pehuen, que como es una editorial grande, con hartos años andando, y ahí hicimos la colección Pingüino. Y me gustó mucho, pero así rayé la papa con el rollo de hacer libros. Y el 2012, a finales del 2012, si no me equivoco, sí, yo eh, me salgo de Pehuen, dejo de trabajar en Pehuen, y, me había ganado la beca de Creación Literaria para Ser Animal y dije, ya, pues vamos, probemos, tentemos eh, <ríe> eh, la posibilidad de, de tener una editorial. ¿Por qué? ¿Por qué tener una editorial habiendo tantas? Porque los, los libros que a mí me gustaban y los que yo consumía eh, no eran nunca chilenos. Acá en Chile hay muy buenas y, eh, editoriales de, que publican libros ilustrados, eh, pero yo, a mí me gustan los te temas más adultos, más oscuros, más crípticos, cabalísticos, hermenéuticos, no sé. Y, y yo tenía muchas ganas de ver cosas así y con temáticas, más, no sé si locales, pero más cercanas, americanas, por decirlo de una forma. Son libros quizás no muy comerciales, pero que yo pienso que, son, que, que, que deben estar editados. Entonces, como son libros difíciles de hacer, son libros que apuntan a una, a una minoría, quizá, ojalá una inmensa minoría, y su logo, como les contaba antes, es justamente como el, el modelo atómico de Cobre con una E del Dossain. Y bueno, van cuatro libros, ojalá vengan muchos más, estamos en eso. Eh, es un sacrificio enorme tener una editorial. El proceso de hacer libro es maravilloso, pero servicios puestos internos, conseguir fondos, es brutal, pero ha sido súper gratificante. He conocido a gente fabulosa, o sea, por ejemplo, publicar ese libro con Romo fue... son como mini... son sueñitos que uno va, se va permitiendo y va cumpliendo. Eh, América Imaginaria lo mismo. Y bueno, vienen más cosas estamos haciendo ahí algunas cosas con Escafati que imagínate, o sea, de ser admirador de él de se da la oportunidad de poder publicar o sea, la idea es tampoco quedarse en Chile y publicar todo lo que a uno lo, lo sobrecoja, conmueva, interese Para allá vamos